Hola, mi nombre es Sara, te doy la bienvenida al canal de YouTube de WIP. En este video te vamos a contar lo que Luisa, nuestra practicante de fisioterapia, ha aprendido sobre sillas de ruedas y cojines. Hay diferentes tipos de sillas de ruedas, cada una con partes y accesorios diferentes, las cuales se adaptan según las necesidades de cada persona que hacen uso de estas. se debe realizar una evaluación pertinente de cada persona, sus actividades, cuáles son sus necesidades y sus posturas. Para así poder encontrar y recomendar la silla de ruedas adecuada, que sea estable, que pueda ser cómoda y con un cojín adecuado, el cual nos va a ayudar a hacer la liberación de presiones. En cuanto a la comunicación aumentativa y alternativa encontramos que son medidas y ayudas para poder comunicarnos verbalmente cuando no podemos hacerlo con nuestra propia voz o aumentar esta comunicación cuando encontramos alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje. Las cuales se pueden hacer uso en cualquier edad, combinándola con la comunicación oral cuando sea posible. Y esto nos ayuda a aumentar esa motivación de comunicarnos y ayudando a hacer una comunicación verbal asertiva.